Eh, ya está en comunicación con nosotros el embajador argentino en Brasil, estamos hablando de Daniel Scioli Le vamos a dar la bienvenida porque queremos saber qué pasa justamente en Brasil donde está por asumir un nuevo presidente Daniel Scioli, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes, Bueno, buenas tardes. Un, un gusto, gusto saludarlo, Marisol, Marisol Venegas, Sergio. Sergio Suárez aquí en Canal 7 en la provincia de, de Mendoza ¿Todo listo para la asunción de Lula? Todo listo, gran expectativa y fundamentalmente lo que comenzará el día después cuando él asuma con su nuevo gobierno amplias eh, oportunidades, posibilidades para las economías regionales, particularmente para la provincia de Mendoza. No puedo dejar de citar cuando llegó aquí el gobernador Suárez, tuvimos juntos una misión en San Pablo, una cumbre de energía también en el río y ve los resultados, los avances, la inserción de la economía mendocina en la economía brasilera, con la diversidad de productos, eh, los vinos, el aceite de oliva, recientemente la, la reapertura del mercado de exportación para pistachos, también todo lo que son las bolsas de papas fritas congeladas que sí. llegan a los supermercados este, brasileños. Todo esto se va a potenciar, porque estamos avanzando en un acuerdo estoy aquí en embajada con mi equipo ultimando los últimos detalles, qué es lo que se viene, qué es lo que se viene, es una mayor integración cada vez más profunda con Brasil, de punto de vista inclusive el turismo, conexión aérea, esos vuelos directos están teniendo un gran impacto entre San Pablo y, y la provincia, Ese, esa pasión que tienen familias brasileras por, por visitar Mendoza, y también de qué manera se le ha facilitado, por ejemplo las compras de vinos para que puedan traer aquí, ¿no? Eso le amortiza bastante el viaje, muy buena promoción. ¿Hasta qué punto se habían afectado las relaciones comerciales entre Argentina y Brasil durante la presidencia de Jair Bolsonaro? ¿Y hasta qué punto, cree usted, van a mejorar ahora? No tengo duda que va a mejorar sustancialmente, porque Lula tiene, como ha dicho él mismo, una... ...visión de una relación privilegiada con la Argentina... ...de hecho el presidente Alberto Fernández fue el primer mandatario que él recibió... apenas ganó la elección... Eh, ...luego lo que yo siento trabajando día a día con toda su gente de confianza... ...con las distintas áreas de lo que va a ser su próximo gobierno... ...en la seguridad que, que yo tengo que en este contexto de crisis de la globalización... ...el impacto en la energía, el impacto en los precios de los alimentos... Brasil-Argentina junto, un gran acuerdo, tenemos que complementarnos, integrarnos cada vez más en la industria, en toda nuestra cadena agroalimentaria, en obra de infraestructura que mejoren los costos logísticos, en integración financiera muy importante para ayudar a fortalecer los niveles de, de reserva en nuestro Banco Central y que sea un círculo virtuoso de alimentar los dólares para el aparato productivo a partir que el comercio bilateral con Brasil, piensen ustedes que les compramos más de mil millones de dólares por mes a Brasil, si en lugar de pagarlo inmediatamente con Banco Central, se instrumenta un swap de 180 días aplicado al comercio bilateral, esto va a hacer que crezca aún más. ...el comercio entre nuestros países. Le de pregunto, usted habló de estamos crisis... Estamos conversando como también... ...un tema que se viene y se va a concretar a la brevedad... ...es el financiamiento por parte del BNDES... ...de la segunda etapa del gasoducto... ...el monto eh, que significa los materiales que hay que comprar a Brasil... ...para terminarlo, llámese las chapasero acero o los caños... ...digamos, todo lo que es del gasoducto que se compra a Brasil hemos avanzado inclusive con este actual gobierno en toda la parte técnica para que esté todo listo y con la decisión y la voluntad política simplemente esto rápidamente entonces, ¿qué vamos a tener? la posibilidad de exportar cada vez más gas a Brasil, que lo necesita? a eso les sirve, les interesa es más competitivo está el problema estructural de Bolivia que las reservas de gas están declinando entonces, tema energético, tema alimentos el tema financiero el tema de infraestructura, industria, ciencia, tecnología, turismo, eh, son temas que eh, van a protagonizar la agenda de este renacer que ustedes van a ver con una gran potencia y un, un gran desarrollo en de la agenda bilateral con Brasil. Cortito, le pregunto, en 30 segundos, ¿haya mmm, planificado alguna nueva misión comercial de Mendoza Brasil, armada por usted y por todo el equipo que trabaja en conjunto, Mendoza con la embajada? ¿Me puede subir el, el audio? Ponemos. ¿Cómo, perdón? Le consultaba cortito sobre el final si eh, están los planes realizar una Hola. nueva misión comercial de Mendoza, Brasil. Sí, claro, para el año próximo ya hay un plan de negocio, una presencia argentina en distintas ferias de alimentos, de bebidas... Tenemos con el gobernador ahí un gran objetivo, una reunión muy importante que él mismo encabezó para desarrollar toque la Cuenca, de Potasio, Río Colorado y la necesidad que tiene Brasil de abastecerse de fertilizantes desde la región, no tienen que ir a comprarlo a Rusia, por ejemplo. Estas son las cosas importantes de la integración, de la decisión política de fortalecernos, de complementarnos, de integrarnos este cada vez más. Embajador, bueno, lo tenemos que despedir. Por sí o por no, ¿se sube a la carrera por la presidencia de Argentina? No, mi, mi gran carrera, mi gran objetivo hoy es esto, que Bien. se pueda concretar, soy un hombre de esta altura de mi vida muy, muy pragmático, me gusta ir a lo concreto, no estoy acá por estar, tuve una primera etapa, que el objetivo fue reconstruir la relación con Brasil, que Brasil vuelva a ser el primer socio comercial argentina, lo hemos logrado y ahora el gran objetivo es este gran acuerdo de integración para que tenga grandes oportunidades para todos los rincones del país y particularmente una provincia que yo quiero mucho que es la provincia de Mendoza. Muchísimas gracias. Gracias, gracias por estos minutos, muy amable.